Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bien, yo sé aquí que me estoy congelando la cara, porque no tengo nada de abrir con la cara, pero mirad, por ahí está saliendo el sol, eso significa que por el día va a ser un poquito más de calor, pero es que ahora andando para comprar la estación de bus me he congelado toda la cara, con un dientecito para la cara, Uf, se me he congelado aquí en la zona esta. Y bueno, bienvenidos a una semana más Donde esta semana Va a venir Vamos a tener visitas Que vienen mi abuela y mi prima Que se lo dijeron, o sea, era una sorpresa para mi prima Que iban a venir ya ayer se lo dijeron por su cumple Y pues está muy contenta Nosotros también de que venga <risa> Y ahora pues estoy volviendo Al cole después de una semana Trabajando en el iglu O sea, en el hotel de hielo Donde también hay y de hielo, no de cristal. Y bueno, pues os dejo que mmm, nos vemos para la tarde que ahora tiene que abrir el autobús a recogerme. Que <ríe> estoy congelando. Se está empezando a derretir la nieve porque con el sol empieza a hacer como uno o dos grados positivos. Y por eso pues la nieve está así como ahora, como medio derretida, repaladiza. Así que mmm, <ríe> eh, ahora todo repara bastante. <ríe> Hay que empezar a tener. Cuidadito Y bueno, ya he a casa Y ahora voy a ver que tengo un hambre Muy grande Bueno chicos, ahora estoy editando aquí un vídeo Me he comido unas patatitas mm. Y estoy avanzando cosas para tener Después el resto de la semana libre Para estar con, con la abuela y, y la prima y hemos estado hablando por videollamada con, con la prima De qué quiere hacer cuando venga Ahora que ya sabe que, que va a venir Porque no sé si os dije por la mañana Que van a venir pasado mañana mi abuela con mi prima Así que pues hemos estado hablando con ella ahora estoy, Bueno, ahora no estoy editando Estoy subiendo un vídeo mmm, Que es un blog programar para hoy <ríe> y qué fuerte esta semana ya empieza a abrir o sea en qué momento ha pasado marzo no sé a mí se me ha pasado marzo volando es que ya estamos a 27 de marzo wow <ríe> y pues eso voy a hacer la miniatura a ver si tejo mi plan de tarde ha sido, está siendo, oye, aquí viene Luna. Eh, sí, Luna está recogiendo porque la prima va a dormir ahí. Y yo estoy editando ahora pero también he estado estudiando para un examen para, para no tener que estudiar el día antes porque como va a estar la abuela y mi prima, pues para no tener que estar estudiando cuando están aquí, prácticamente. También... Mmm, lo apunto aquí en mi agenda, estoy editando ahora mismo un vídeo, otra vez se va luna y eso, os voy a poner un time lapse de cómo edito No, chicos, estamos a miércoles Y hemos venido a un super Para comprarnos una merienda ya me he cogido Bueno, no me lo voy a comer todo, ¿vale? Pero he cogido estas galletas Que son nuevas Que saben como a unos, unos dulces que hay Que son de chocolate y café Entonces son como galletas de Oreo Pero de chocolate y café Y este, este colacao Así que ¿Tú qué te has cogido, no? Enseñaros, ¿no? Colacao y... Un dulce. Porque dice que no tiene entiendo, ¿eh? Mmm. Sabe, amatido el chocolate. Hemos dejado a Luna en lo de la música porque ya normalmente los miércoles tiene. Tiene varias actividades y no hay que recogerla ni nada, pero hoy una de las actividades no, no estaba. La, la señal, así que hemos tenido que mmm, recogerle traer. Aquí están las galletas, vamos a. Ay, huele muy bien como a café y chocolate. Dice que no estoy conectado a internet por la cara, oye. porque no tengo internet? ¿No? Mm. Pero tengo internet, ¿Te están conectados los datos. Voy a quitar el wifi. Me pasa en la bolsa. ¿Qué ve? Sí. Mm, mira, me comprado un móvil. Mm, el OnePlus. Plus. Sí. Es que se le rompió el suyo. Es que ya tenía cinco añitos, ¿eh? mm. ¿Todo de café? ¿Dónde hemos capado? Mirad chicos, anoche estuvo nevando bastante, así que mirad, está todo. mirad Se ha puesto un poquito de nieve en los árboles Entonces está todo más bonito para cuando llegue ahora Bueno, esta noche llega llega la abuela y, y eso que se les ha retrasado un poco el vuelo Mirad Nos hemos venido a hacer la compra y mira hemos comprado esto para poner en una decoración que tenemos en el salón y... Um, también hemos comprado algunas cositas más bueno, mirad como nieva ahora ahora tenemos que salir y guardar todo en el coche con todo lo que está nevando bueno chicos hoy es viernes un día nuevo y para hoy el plan es que vamos a dormir en el hotel de hielo por primera vez pero eso obviamente voy a grabar un vídeo aparte así que os pondré algunos clips aquí pero la mayoría estará en el vídeo aparte mirad hemos alquilado la sauna esta hay que mirar como cómo es esta es la sauna, es gigante. Ya hemos venido aquí varias veces, pero bueno, Ahora venimos otra vez. ¿Ves? Es bastante grande. Es que nos duchábamos y todo. Bueno, pues aquí estamos ready para irnos al jacuzzi que está detrás de este, este muro. Yo ya la he cogido, que está detrás del muro de nieve. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, qué frío!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 Sí, Nico. Estas son nuestras vistas. ¡Qué Que mira yo ¡Qué ¡Qué te de a eso, ¡Qué rico! Te... ¡Qué ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿eh? ¡Qué mira yo, tío? ¿Qué te cae? Por Dios. Digo, me ya no hemos despertado, estamos aquí en el hotel y ahora lo vamos a vestir y vamos a ir al desayunar. ¿Y ya, ya hemos cogido el desayuno. Mira. ¿Qué pasa? Bueno chicos, Lía está probando a esquiar a ver qué tal se le da. Va. Mirad, por aquí ha pasado un conejito y ha dejado estas huellas. Esto el jardín. <risa> Mirad, ahí hay una moto de nieve por ahí. Y no se va a tirar por la cuesta esta con los esquís Venga, no, te estoy grabando. Dale. Dale, venga, venga, vamos. Venga. Si en 3 segundos no estás tirado, paro la grabación que no tengo tanto espacio en el móvil Venga 3 Quita la grabación, el estamos quitando la nieve de este coche que hay como una montaña así Mira, Los pedrucos que salen Es un coche esto Mira ¿Eh? el menor que alta llega la nieve Madre mía Mica wow. mía Cuidado con el provisor. Sí, bueno chicos, hemos venido a la a, a la ciudad Lo vamos a comer ahí en el amarillo Y mira que sucio es total la nieve aquí en que estamos acostumbrados a tener toda la nieve así blanquita y aquí la nieve es negra Ahora hemos comido en el amarillo y ahora vamos a ir a tomar unos helados a una cafetería que hay aquí muy estético. mirar un árbol de Pascua lleno de. ¡Ah, y esfera! Lleno de huevos de Pascua. estar estaré esperando, vamos. la vuelvo a placer los lordis. mirar ya hemos llegado. Nos vamos a sentar por aquí. ¡Ay, qué blandito está! ¡Qué bien! Hemos venido al café bar 21. Ahora hemos venido al parque de los Angry Bears. Aquí está la cuesta esta para tirarse. Sí, os voy a grabar yo, ¿vale? Venga. Ahora, sí. venido a dar un paso aquí a la orillita del lago y mirar de la semana del arte hay un montón de esculturas como esta moto está super chula también hay pajaritos de hielo qué guay